Bien, el día de hoy vamos a continuar la clase, eh, primero eh, mencionándoles que tenemos un, una eh, sesión pues muy bonita el día de hoy. Vamos a retomar lo que vimos el día eh, jueves. Ahora voy a ingresar. A ver, no, no he puesto bien. Entonces estoy poniendo el, para los que recién se enteran, vuelvo a poner el enlace del, del material del curso. ¿Está bien? Ahí está en el chat. Bien, entonces presento en pantalla. Los cremas siempre ganamos. Bien, jóvenes. Primero, eh, saludarlos. Eh, tenemos que avanzar. Eh, hay varias cosas que ya tenemos que recibir, revisar en la segunda hora sus trabajos. Eh, un tema muy interesante, preparado, que lo vamos a revisar y ojalá les guste. Bien, primero, el sílabo del curso, ¿no? ubicándonos dónde estamos, el formulario de asistencia, no se olviden. Ahí, ese formulario lo vamos a cambiar en su momento. Porque está repitiéndose mucha información que ya es irrelevante. ¿no? Básicamente deberían eh, marcar lo mismo, pero hay correo, correo la UNI, ya sé, su edad también ya sabemos la primera, pero como todavía no lo he cambiado, se mantiene. Solamente ¿no? por eso eh, van a disculpar que les estoy volviendo a preguntar. Bien, el sílabo del curso. ¿Qué es lo que me interesa del sílabo eh, en la semana 2? Primero, eh, no olvidemos que hemos visto la historia muy resumida de la ingeniería, la industria 1.0, 2.0 hasta 4.0, ha evolucionado y también hemos visto las características de un ingeniero, que es el ingeniero, el usar el ingenio, pero el usar el ingenio no basta, por eso vienes a la universidad, hay necesidad de conocer herramientas técnicas de tu especialidad conocer los últimos avances, las teorías que sustentan, hacer un análisis numérico, ver mucho de la parte racional, por eso mucho el uso de los modelos matemáticos, algoritmos, es importante que sepas usar el Excel, el Excel tiene N herramientas, entonces eh, hemos visto alguna de ellas, eh, bueno vamos a ver con los que siguieron mi taller en, hace dos semanas, pueden haber dado cuenta de varias herramientas que vimos en ese entonces entonces vamos a ver algunos elementos en la semana 2 que tiene que ver con eh, cuál es el perfil del ingeniero cuál es su campo laboral un poco les conté mi historia como algo que como una persona que tiene experiencia laboral puede compartir con ustedes ¿no? entonces uno uno realmente eh, es importante eh, conocer eh, biografías de personajes célebres. Si algo yo aprendí de niño fue eh, ir a la biblioteca. Yo de niño eh, tuve la suerte de vivir eh, en Pueblo Libre cerca de la iglesia de había Milagrosa, que es una iglesia antigua, en Pueblo Libre, lo que ella Magdalena magdalena Vieja. En esa iglesia se casaron mis padres. Entonces vivíamos por ahí cerca y había un, un, un tremendo caserón al fondo que era de la familia Puente Candamo. Un caserón gigante, ¿no? eh, Ese señor, como filantropía, eh, era historiador y, y, y tenía mucho dinero y compraba bastantes libros. Y como tenía demasiados libros, una parte de su biblioteca abrió en, un, en su casa, un espacio, abrió una biblioteca. Una, li, una biblioteca entre comillas pública. ¿no? Atendía a partir de las, eh, creo que era 10 de la mañana y cerraba a las 8 o 9. Y había un señor Armesta, me acuerdo mucho, Morinito, que era el bibliotecario o el empleado que se encargaba de, de entregar los libros. ¿no? Entonces, habían mesas. Y yo aprendí ahí a, a leer los libros y me gustó porque tenía libros variados. Y un día me vio viendo unas revistas de, de libros, de textos, ¿no? A mí me gustaba mucho Mecánica Popular y me vio viendo esas revistas y me dijo, eh, eh, conversábamos, ¿no? Y me dijo, te recomiendo leer biografías. Entonces, como tenía, este señor era el historiador, este de puente Candamo, ¿no? Entonces puse a ver biografías que tenía ahí, ¿no? Lindas biografías. Y me dijo algo que me, me llamó la atención este señor Armesta, ¿no? Me dijo. Las biografías te dicen, en la biografía te muestra los, las características, eh, digamos, más importantes que desarrollaron este personaje de la biografía, por lo cual trascendió. Y eso me, me impactó. Y es cierto, cuando tú quieres saber cómo lo hizo... ¿Cómo desarrolló? Eh, es bueno ver su biografía. Yo ya cuando como les conté, estuve trabajando, ganaba bien en empresas grandes. Yo tenía varios diccionarios de personajes ilustres. O sea, En mi casa tengo enciclopedias ¿no? de biografías. Y, y uno, pues, cuando tiene tiempo te pones a leer, son, es como leer el CV de los personajes célebres. ¿no? El CV es el currículum vitae. ¿no? ¿Quién no quiere saber el, lo mejor que han hecho en su vida? ¿no? Napoleón, Platón, eh, Aristóteles, y lo que hemos hecho la semana pasada, el jueves, ¿no? La biografía de... Ingenieros célebres ¿no? y por qué siendo célebre te puedes ir de, de la noche a la mañana al olvido, ¿no? O vivir un esplendor y, y, y irte mal y después ir a la cárcel, como sucede con el. ¿Quién fue el que puso como biografía a Bedoya Camere? ¿Quién de ustedes se acuerda? El día jueves. ¿Bedoya Camere, ¿Quién fue? Por favor, estoy hablando a los cremas. Allá Yo, profesor, vi. pero lo, lo, lo cambié por otro, por Sánchez Está Carlos. bien, pues, pero ¿por qué lo niega, pues, señorita? Ya sé, lo, le voy a avisar a Bedoya. ¿No? no, está bien. Es un ingeniero, pero como digo, el ser humano es bueno... Regular y malo. ¿De qué va a depender? De sus valores. Tú puedes ser ingeniero regular, bueno o malo. ¿De qué va a depender que seas bueno o bueno en todo el sentido de la De los valores. ¿No? Medio, camero, medio camero es ingeniero bueno, tiene buena especialidad, es la FIS, etc. Pero los valores no son buenos. ¿No? Entonces, es muy importante darse cuenta de eso. ¿Pero cómo te das cuenta? Leyendo, viendo y buscando biografías. ¿no? no te vas a dar cuenta solamente por lo que te dicen. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, las biografías ayudan. Ayudan, ¿no? Más en la edad que están ustedes, que necesitan, como, dijo, como dije la semana pasada, ustedes tienen algo que yo no tengo, que es la juventud, pero es agotable. Así como yo, mi vejez es agotable en unos años, ya me tengo que ir de la uni y después me tendré que ir al cielo, ¿no? Y así pasó con mis padres, que los extraño, pero ya se tuvieron que ir. Y así pasó con mis abuelos, ¿no? Es parte de la ley de la vida. Por eso, la, la etapa que te toque vivir, vívela intensamente en el mejor sentido de la palabra. Es muy importante eh, el perfil del ingeniero. No basta ser buen ingeniero, saber todas las técnicas, sino también tiene que tener un componente de valores. ¿Mm? El campo laboral, vamos a ver. Las organizaciones de la ingeniería. ¿Y ¿Cuál es el futuro? Quizá... Les he dicho la semana pasada que el futuro de nosotros es siempre bueno. ¿Por qué? Porque vemos las organizaciones. Es como, digamos, hablar de, de medicina, ¿no? De, del cuerpo humano. El médico que ve la medicina eh, curar al enfermo, ¿va, va a terminar su, su carrera? ¿Va a cambiar? No, porque el ser humano siempre va a estar vivo, va a tener nuevas enfermedades, va a haber nuevas especialidades, nuevas técnicas. Eso, eso no va a acabar, ¿no? es, es permanente, igual es la ingeniería, las te, técnicas cambiarán, pero el, el análisis de las organizaciones que es nuestro campo de ingeniería industrial siempre va a estar vigente, mientras haya organizaciones, nunca el ser humano no va a trabajar organizadamente, ¿no? entonces es, es, nuestro campo es muy, muy bueno. Pero eso depende no solamente de técnicas, de conocimiento, sino de los valores éticos. Los valores éticos es como hacer una casa con cimiento bueno. ¿De qué sirve que hagas el mejor diseño, que construyas con los mejores materiales si tu cimiento es endeble, de mala calidad? en cualquier momento eso que es hermoso que tienes encima de los cimientos se puede venir abajo y de hecho se cae por eso los valores la ética y eso te puedes dar cuenta en los personajes que trascienden ¿no? por eso es bueno leer las biografías de los personajes todos tenemos nuestro punto o lo que le llaman talón de aquiles ¿Por qué? porque no somos perfectos pero sí es la capacidad de aprender a neutralizar, ¿no? Hay un señor eh, muy importante, eh, chino, que creó una técnica se llama el, el arte de la guerra de Zunzun. Nadie está seguro si lo escribió el libro, pero el hecho que ha trascendido que ese es su uh, recopilación de sus reglas, ¿no? Zunzun menciona de que para vencer a tu enemigo, tu enemigo puede ser algo, una persona, un objeto, un, una cosa que te dificulta, que es tus debilidades. Para vencer, lo primero que tienes es, una de sus técnicas es conocerte a ti mismo. Entonces, ¿qué significa conocerse a sí mismo? Por ejemplo, si yo tengo mis defectos, ¿qué tengo que hacer con mis defectos? Si yo lo reconozco que son defectos, neutralizarlo y superarlo. ¿Y qué quiere decir? No solamente conocer tus limitaciones, ¿no? sino también conocer tus fortalezas. ¿Y qué tienes que hacer? Potenciarla. No, no vas a minimizar tus fortalezas. Entonces... Una forma interesante de poder enfrentar algo en la vida es conociendo tus fortalezas y tus debilidades. Bueno, podremos hablar más en otro momento, pero eso es lo importante eh, y eso se aplica en la carrera del ingeniero. El ingeniero no es solamente bueno en matemáticas, bueno en uso de las herramientas, sino es aquel que tiene valores y que sabe llegar a la gente, los comunica. Comunica sus conocimientos, es consistente y puede ser que le vaya mal porque no siempre en la vida los que te rodean son buenos, como tú. ¿no? Entonces, ¿qué tienes que saber? Saber manejar esos escenarios. ¿no? Como les conté el caso de este muchacho que que me pidió un consejo en la San Marcos. ¿Los conté o no Willy Ruiz? El caso de este muchacho que me pidió un consejo que, que tuvo problemas en una empresa. ¿Ah? Willy Ruiz. Sí, profesor. ¿Te acuerdas o no? ¿Conté ese, eso no conté? Willy, deja de no, tomar hombre. el saludo, no puedes, que, Deja de tomar desayuno y atiende a clase. A ver, ¿conté Sobre o no que conté? Lo, que lo estaban ah, amenazando. Sí, sí conté, ¿no es cierto? Gracias, Willy. Entonces, es en la historia. Hay veces uno va a una organización donde tienes problemas o la organización no es buena, regular o mala. ¿Qué tienes que hacer? Mantenerte un rato, evitar que te afecte, y si te afecta mucho, salirte. Lo peor que puedes hacer es, no agacho la cabeza, el tipo de avestruz, ¿no? Mete la cabeza y no te interesa lo que pasa y tú sigues. No, no es así. El ingeniero tiene que tener consistencia, decisión. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. El, el saber manejar, eso es lo que nos dice Sun sun ¿no? Gestionar. Y al respecto quisiera eh, presentar lo que he preparado también para ustedes, ¿no? eh, Si entramos al blog del curso, tenemos esto, ¿no? Un homenaje a Christian Barnard. ¿Quién es Christian Barnard? Es un médico eh, de Sudáfrica y que es... Un profesional, como cualquier médico, pero era desde niño, eh, fue inquieto, desarrolló habilidades, eh, consejo de sus padres, eh, tuvo una educación normal, formal, estudió en la universidad y obtuvo el título de doctor especialista en cardiología. Pero aparte de eso, en otro video, se cuenta de que eh, terminando su cardiología, eh, el cirujano ¿no? eh, le detectaron eh, artritis reumatoide. ¿no? Y él, preocupado, pensó de que se iba a quedar entumecido. Eh, ahora que era joven, porque había terminado la universidad. Y él mismo dice, eh, su actitud de valores, su actitud positiva de ver el futuro, hizo que se, no, le, no le prestara atención a eso, ¿no? Y lo superó en el sentido de que eh, fue un... Profesional muy aplicado en su carrera y fue jefe de cirugía de varios hospitales en Sudáfrica. Pero no solamente era, era un innovador. En su carrera era un médico tipo ingeniero. ¿no? Innovador, creaba cosas erradas. Sobre lo que le enseñaban, veía cuál era la forma. Hacía bastantes operaciones detrás trasplante de órganos que ya se conocían de los riñones, pero nunca se había hecho el, el trasplante al corazón. No se concebía eso. El corazón era un órgano que hasta ese entonces no era posible trasplantar, trasplantarse. Y él fue el primer cirujano que hizo el trasplante al corazón, pero no lo hizo por ganar fama o porque quería innovar y agarró a uno que pasaba por ahí y le sacó el corazón, no, sino fue producto de la evolución. Es un proceso. Tendrían que conocer toda su historia, ¿no? Entonces eh, eh, yo he seleccionado este video que resume su historia en menos de cinco minutos. Vamos a ver. La kings and clowns that caper in sawdust rings and common people like you and me are builders for eternity In 1932, whilst playing in the crew felt, the young Chris Barnard came across an upended tortoise. He picked it up, held it to his ear, hearing the thump of the heart struggling to survive. Placing it on its feet, he gave it a chance to live always tried to project Chris Barnard. I never pretended that I'm a great professor and this a great man that people thought I should be. Chris Barnard studied at the University of Cape Town Medical School, directing at the tender age of 24. He and his surgery team did the world's first heart transplant operation on the 3rd of December 1967. Loki, his first wife stood by him in these early years, whilst Chris studied and did the research to develop the original synthetic heart valves. Uh -huh. In 1958, Chris Barnard set up a cardiac surgery program at Condescue and a surgery program for congenital heart disease of the Red Cross Children's Hospital they asked me that question and um, people uh, believed that it was a great exciting day for me full of tension and it was really not because we did not realize at that stage that the first time heart to make such tremendous news the only time that I realized that I was doing something different and this was really the most is when I looked down into the chest of that patient, And there was no heart but as i said we had prepared ourselves very well and we went ahead and when the blood came back into that transplant heart and immediately it showed life and eventually when i shocked it it started beating everybody started talking and everybody was, was it was it was very emotional because the, it was the first time that a human heart was taken from a donor and successfully transplanted. And uh, when I left that hospital that morning, you'll be surprised to know there was not one photographer, not one uh, television camera, not one newspaper reporter outside the hospital to interview me about the operation. But uh, as history has shown, things changed very rapidly after that. And that was difficult for me to handle. Not the operation, that was easy, but to, to handle the celebrity status that followed the first time, The first human heart transplant on 53 year old Louis Washkansky 34 years ago meant a tremendous amount to medicine in general and set the stage for improvements in all organ transplantation. With one pioneering feat, Chris Barnard, the boy from the green town of Beaufort West, and his surgical team at British Hospital performed the operation that made medical history. This event brought instant international fame Chris Barnard at the age of 47 is it not strange that princes and kings and clowns that paper and sawdust rings and common people like you and me are builders for an eternity each is given a bag of tools a shapeless mess a book of rules and each must make ere time life flow a stumbling block or a stepping stone it's quite an interesting story My son, who died, uh, he was a medical student and it was after the divorce. And uh, one of my ex patients became like his second father. It's the first patient and the only patient where I did the transplant and when I was finished, his heart did not work. Uh, it would beat, but it couldn't carry the circulation. And I struggled for hours on the bench. I switched off the heart time machine and he died on our brain. When I came out, he came to me and he said to me, uh, Dad, what happened? And I said, he died. He says, but why did he die? I said, because the new heart just couldn't pump enough blood to, to keep him alive. And he immediately said to me, he said, why did you not put back his old heart at least that kept him alive? And I realized that the old heart may be diseased, but it can still do enough to keep the patient alive. Why don't we leave that heart there? And just add to the function of that heart the second heart. And that's when I developed the piggyback operation where the two hearts are next to each other and work together. ¿Qué quiero mostrar con este personaje, no? Eh, varias cosas. Primero, en su biografía encontrarán que es una persona, eh, un profesional íntegro, en el sentido de que terminó su carrera, hizo como usted, su juventud la supo aprovechar y tuvo una profesión, trabajó duro, pero no solamente hacía más de lo mismo, ¿no? sino siempre ha sido. Eh, creativo, innovador en su especialidad. Eso es algo que uno lo logra con la persistencia, la perseverancia. ¿no? Eh, quería contar una breve historia después de este señor de la artritis, Le recrudeció cuando ya era famoso y había logrado estas operaciones de importancia. Todo el mundo lo alababa ¿no? y le viene la, eh, a una enfermedad, pero ya no más como artista de suma sino lo que es mal de Parkinson. El Parkinson es que se te mueven las manos y no puedes controlar. ¿no? Eh, y para un cirujano, pues, de su renombre, tener Parkinson es lo peor que te puede pasar, ¿no? entonces tuvo que eh, revirar, ya no ser cirujano, sino jefe de equipos, de médicos, y, y tuvo que trabajar de esa forma, en forma indirecta. Eh, y una cosa que tiene que ver con lo que estamos hablando de valores y de motivación, es el, el video que, eh, que presento en pantalla. Eh, después del video hay un poema de Barnard, ¿no? Es un poema muy interesante, que es bueno que lo conozcamos, ¿no? ¿Qué dice el poema de Barnard? Ojalá que se lo aprendan de memoria, porque es muy importante eh, resumir algunas ideas fuerza, ¿no? Uno lo sabe eso. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. ¿No? Si piensas que perderás, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. ¿No? Voluntad, le agregamos actitud, perseverancia y todos los elementos relacionados o sinónimos. Todo está en el estado mental, porque muchas carreras se han, se han perdido antes de haberse corrido. Y muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado su trabajo. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental. Si piensas que estás aventajado, lo estás. Tienes que pensar duro para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo. Actitud positiva, habilidades blandas. Antes de intentar ganar un premio. La batalla en la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero. Porque tarde o temprano el hombre que gana es el que cree poder hacerlo. Esto se aplica no solamente a las enseñanzas de medicina, en ingeniería se aplica mucho. Trabajamos con equipos, trabajamos con personas, a veces trabajamos solos, tenemos que investigar. Lo que hagamos, entendamos bien, seamos muy especialistas, técnicos, profesionales, pero sin dejar entender los valores. Es muy importante eh, estos temas del perfil profesional. Le he mostrado el perfil del ingeniero según el Colegio de Ingenieros. Podemos mostrarles también otros perfiles de ingenieros según otras instituciones. Pero creo que en esencia este poema dice el perfil que debe tener un profesional. ¿no? Primero, actitud. La actitud mueve montañas. ¿No? ¿Qué más debe tener el ingeniero? Una actitud de perseverancia. ¿no? Eh, el estado mental es perseverar, ¿no? perseverar. Después, creértela. Si en la mañana tú no te haces así, soy lo máximo. Soy crema. Si no te haces así, no mejora tu autoestima. Pregúntense, señores. Si alguien no te dice que eres bueno, ¿vas a esperar que alguien te diga que eres bueno para creértela? Si tú eres bueno, estás en la FIS, terminado, tienes buen puesto, etc. Eres bueno, pero... Si no te lo dicen, tú mismo tienes que decirlo, eso es autoestima. Tienes que creértelo, lo dice este señor. Si piensas que estás aventajado, lo estás, todo está acá. La vida, la batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero. Porque tarde o temprano el hombre que gana es el que cree poder hacerlo. El hacer las cosas es la labor del ingeniero, no de querer. Si alguien me dice, profesor, hice y me equivoqué, en buena hora te felicito. Pero profesor, me gustaría hacer, voy a mirar, después que mire, me, me, me, usted me indicará cómo se hace esto. Ese es un aliancista. Mi ingeniero es aquel proactivo. Te, te caerás, te golpearás, y es normal al inicio, pues. Pero ya después, poco a poco, ganarás mayor experiencia, pero no vas a ganar experiencia si te quedas callado, si no eres proactivo, si no desarrollas una actitud de aprender a aprender. Y eso es muy importante, que tiene que tener y hacerlo. No solamente tener la necesidad, sino hacerlo. Entonces, he querido tocar este homenaje al señor Cristian Barnard, porque considero que es una persona muy inteligente, eh, ha sufrido, ha tenido éxitos y glorias, pero también le ha ido muy mal. Pero al final de sus días, eh, él se, bueno, cuenta en su historia que falleció su hijo, que era médico también. ¿no? Uno en la vida no escoge sus desgracias ni escoge sus éxitos. Lo que sí escoge es querer ser consistente en la vida. Eso sí lo escoge uno. Los éxitos van a venir, yo les he dicho, ustedes en promedio, no hablo de los extremos, sino el promedio de su remuneraciones económicas económica, va a ser muy superior a otras profesiones. Y estoy hablando del promedio de una persona que es consistente, ¿no? ¿De qué sirve que tengas plata si estás en la cárcel? ¿De qué sirve que tengas plata si todo el mundo no te cree? O sea, la plata es un elemento, no lo es todo. Entonces, eh, esos tienen que darse cuenta, ¿no? La actitud y eh, la consistencia son elementos que en ustedes van a lograr que se desarrollen como personas. Una parte del desarrollo como personas es ser buen profesional. No puedes ser un buen profesional si no eres persona. Buena, ¿no? Van de la mano. Bien, entonces, esto es un elemento muy importante que quería compartir con ustedes. El otro elemento que es bueno que lo conozcamos, también voy a compartir, ya tiene que ver con nuestra carrera, ¿no? A ver. en masa o fabricación Fabricación flexible y a demanda Antes de comenzar esto quisiera hacer un preámbulo A ver Todas las mejoras, innovaciones, pregunto a, a todo el auditorio, ¿eh? todas las innovaciones, eh, desarrollos que ha habido en toda la industria, en general industria de bienes y servicios, ¿no? eh, ¿ha sido producto solamente de ingenieros que tengan título o de personas ingeniosas que han ido... Enfrentando las necesidades que le obligaba a su carrera, como en el caso de este señor Cristian Barnard, le obligaba a tener, eh, por ejemplo, él descubrió lo que ahora todos los tenemos. Ustedes saben que en el Perú y en todo el mundo uno de los grandes problemas que está viendo en la pandemia es las camas UCI. A ver, ¿qué es UCI? Adair Sabino, ¿qué significa UCI? ¿Cama Unidad de Cuidados Intensivos. Así es. El señor Cristian Bernard es el primero que creó en el sistema hospitalario el concepto de cuidado intensivo. ¿No? Porque hay medicina general, hay eh, que se llama sala de emergencia, pero cuidado intensivo. ¿No? Ese concepto tiene mucho valor, eso lo creó también este señor, Cristian Bernal. ¿No? Entonces, lo que quiero mencionar es que, y esa es la pregunta que yo mismo ahora voy a responder, porque ya prácticamente le he dicho es todas las mejoras de producción, de saber hacer bien las cosas, no necesariamente nacieron de los ingenieros, que la carrera de ingeniería, ¿Tiene mucha de contribución en eso? Sí. ¿Que se ha especializado en eso? Sí. Pero no es la única. Es como que diga, todos los curas van al cielo. No, hay personas que no son curas, pero también que son mejores, que pueden ser santos, que pueden estar en el cielo. No, no necesita ser cura para estar en el cielo. ¿No? Pero no podemos generalizar diciendo que solamente esto pertenece a ingeniería industrial o ingeniería mecánica. Señor. Entonces, por ejemplo, este señor Cristian Barnard creó ¿no? un tema de organización en hospitales que tiene que ver con eh, cuidados intensivos. Otro elemento importante que, que se creó en el desarrollo es cómo producir, ¿no?, Usando los recursos y no mal usando los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces uno compra, por ejemplo, confecciones. Yo puedo comprar una máquina que cosa 20 piezas por minuto. O por, por minuto. Bueno, mucho. ¿eh? Cinco piezas por minuto. Una máquina que cosa cinco piezas por minuto. Una máquina que corte en promedio por los volúmenes, ¿no? Alrededor de 20 piezas por minuto, ¿no? Porque son bastantes planchas que se ponen y se cortan. Que salen en promedio 20 piezas por minuto. Una máquina cosedora, cinco piezas por minuto. Una máquina cortadora, 20 piezas por minuto. Una vaporizadora, 3 piezas por minuto. Ningún fabricante de máquinas de coser, de máquinas que cortan o máquinas vaporizadoras, ¿no? Puede hacer para un mismo volumen por minuto. Cada uno hace buscando su eficiencia. Pero el comprador, que es el empresario, va a comprar una de 5, una de 20 y una... ...de tres minutos. ¿Por qué? Porque esto es lo que le ofrece el mercado. Entonces la pregunta es, si yo fabrico, a ver, pregunto a nuestro amigo Jack Santiago. Jack, ¿estás? Sí, profesor. ¿Estás dormido o estás despierto? Estoy despierto, profesor. A ver, vamos a ver, hermano, según cómo respondas. ¿eh? A ver, aquí está la cocedora, aquí está la cortadora bueno vamos a poner al revés primero acá la cortadora aquí está la cocedora y aquí está la vaporizadora que le da le quita las arrugas y, y listo para ponerlo en bolsa está bien uh -huh. la cortadora hace 20 piezas por minuto uh -huh. la cocedora hace 5 piezas por minuto y la vaporizadora uh -huh. va a poder vaporizadora da tres piezas por minuto. Pregunto a Jack, Santiago, ¿cuál es la producción que se puede hacer por tres minutos, por cinco o por veinte minutos? ¿Cuánto se puede producir la línea, en la línea de producción? Eh, o sea, en el producto final. O sea... sí. ¿Cuánto sale como producto final por minuto? por minuto, el, el menor que es 5. No, 3 es el menor, pues. Ah, perdón, 3, no, Este es 5 y este es 20. Ah, ya, ¿Ah? Perdón, el, el, escuché mal. Entonces, en todo caso sería el 3. 3. Por minuto. ¿Por qué? Eh, porque en los demás, este, hacen una sobreproducción, en cambio en el otro estás trabajando solamente a 3 por minuto. Así es. Es la máxima capacidad. Y yo soy el dueño y te digo, soluciona mi problema. Yo quiero que, que sea seis piezas por minuto, no tres. Eh, Se añade una nueva máquina. Que trabaja en, ¿Cuál máquina? En, en, en la, eh, la vaporizadora. La vaporizadora, exacto. Así es. ¿Se da cuenta? Entonces, el ingeniero enfrenta un pedido y busca la solución con las capacidades que hay. Gracias, Jack. Entonces... Esa es la labor del ingeniero, pero producción flexible significa que aparte de capacidades, yo puedo saber que esta máquina inicialmente, que es cocedora, puede hacer, digamos, ojales, puede ser, eh, qué sé yo, eh, eh, algunos tipos de adornos, como le llaman bordados, esta máquina de cortar puede hacer eh, cortes de ancho por largo puede ser eh, diferentes acabados o puede cortar diferentes materiales y a su vez el vaporizador tiene sus temperaturas para determinados eh, calidad de telas entonces tengo que saber un montón de aspectos para poder yo hacer la mezcla más adecuada según los requerimientos del mercado esa es la labor del ingeniero, en este caso, para un ejemplo concreto de una compañía de empresa textil. Lo importante que el ingeniero debe saber las herramientas. Es como, um, guardando la distancia, el cocinero, ¿no? Quiero hacer eh, especializado en chifa. Él tiene su sazón y tiene su estilo. Eso no significa que vaya a romper, ya no va a ser un arroz chaufa de determinado nivel. ¿no? El, el, el arroz chaufa es, tiene sus ingredientes y tiene su forma de prepararse, pero eso no significa que yo no le dé mi toque, ¿no? o que haya lo que le llaman cocina fusión, ¿no? a un arroz chaufa, pero con un sabor o con un tono diferente. Eso es el ingeniero, tiene que mezclar, no significa salirse del, del estándar, ¿No? no vas a hacer un pantalón más largo, más chico, que no te pidan, ¿no? pero sí puedes hacer con una mejor costura, en menor tiempo, con mejor calidad, con acabados eh, sin que haya, o lo que es mermas también, ¿no? porque la merma es parte de la, de la producción. No hay producto que no tenga desperdicios, siempre va a haber desperdicios. Lo ideal es que no haya desperdicio. ¿no? Cuando yo hago cortes, por ejemplo, la cortadora va a tener cosas, telas que se van a tener que considerar desperdicio. ¿no? Entonces, hay, hay procesos que generan desperdicios y hay otros que no. Entonces, eh, el desperdicio está incluido en los costos de fabricación. ¿no? Hay desperdicios que eh, para un proceso es desperdicio pero puede ser un insumo para otros, por ejemplo las, las que venden arroz, las, eh, hacen servicio de pilado de arroz, sacan el arroz y te lo embolsan el arroz en cáscara, pero el desperdicio que sale es un desperdicio, pero se puede usar para múltiples cosas, ¿no? La cáscara de arroz es... Es una fibra que tiene mucho valor proteico, entonces se le puede usar. Entonces hay desperdicios que para otro proceso son insumos, ¿no? Eh, y ahí la, la oportunidad en, ingen en ingeniería, ¿no? Voy a presentar este video para que ustedes vean un campo de la ingeniería. Y ustedes, la pregunta que yo hago es, ¿cuáles son, tomen nota, Voy a hacer la misma pregunta y le voy a pedir a varios de ustedes que me respondan. ¿Cuáles son las características que debe tener un ingeniero que trabaje en una empresa de este tipo? ¿Está bien? Repito. ¿Cuáles son las características que debe tener un ingeniero que trabaje en una empresa de este tipo? El sistema de trabajo de la industria 4.0 deja de centrarse en la fabricación en masa o fabricación automatizada de grandes series, pasando a centrarse en productos personalizados aunque con la opción de abastecer altas demandas de los mismos. Es la denominada personalización en masa. El cliente hiperconectado ha modificado su comportamiento y hábitos de consumo. Cada vez es más exigente. ...crítico y analítico y requiere de una mayor personalización de los productos y servicios en base a sus necesidades. De hecho, la hiperconectividad del cliente también juega a nuestro favor... Nos permite conocer sus características y preferencias, su opinión y valoración, su ubicación geográfica en tiempo real y muchos otros factores que han de ser tenidos en cuenta a la hora de estudiar la demanda real y potencial de nuestros productos o servicios y que incluso nos puede permitir transformar nuestro modelo de negocio. La industria debe aprovechar este mayor conocimiento de la demanda ofreciendo una respuesta más adaptada a las expectativas de sus clientes. Y para ello es preciso huir de los sistemas de producción monolíticos y poco flexibles. La empresa debe adaptar sus procesos tecnológicos, productivos y logísticos al nivel de personalización, modularización o estandarización deseado en su oferta al cliente, adecuando su respuesta en características, costes, plazos y flexibilidad. Bien, bueno, entonces... Eh, es un cambio realmente de mentalidad. Veníamos de, de unos procesos de fabricación basados en, en economías de escala. Estábamos pensando que lo que, lo que había que hacer era fabricar, fabricar en grandes cantidades eh, un determinado producto para poder amortizar eh, las, digamos, la, las inversiones importantes que había que hacer en todo el tema de equipamientos. ¿no? Al final es una fábrica, eh, dónde se tiene que buscar estratégicamente, con qué tecnologías tenemos que ser capaces de fabricar esos medios de producción muy costosos que la única forma de amortizarlos pues será fabricando millones de cantidades de esa misma pieza. ¿no? Eso cambia y ahora pasamos de, de lo que serían economías de escala a lo que se llaman economías de uno, economías unitarias. Es decir, tenemos que ser capaces en eh, las empresas de diseñar y sobre todo fabricar productos unitarios. Cuando estamos hablando lote unitario, estamos hablando de productos eh, orientados a un cliente específico de una forma competitiva. Eso antes no era posible eh, por las tecnologías de fabricación pero si sí hemos visto en los últimos 5, 10, 15 años que empiezan a surgir una serie de tecnologías que permiten llevar a la realidad o cumplir con ese paradigma ¿no? de, de la fabricación del lote unitario, ¿no? de, ese, de ese producto eh, que se adecua perfectamente a las necesidades de un pie. ¿Qué tecnologías son las que realmente permiten digamos, esa flexibilidad, esa esa forma de, de poder tener productos más, más únicos, más personalizados, yo diferenciaría lo que sería en la parte de diseño del producto y en la parte del proceso de fabricación. Yo creo que tienes que ser flexible a la hora de sacar un nuevo producto al mercado. O sea, lo que sería el ciclo del diseño industrial eh, de una empresa hay que reducirlo. Para eso ya existen tecnologías. Eh, como puede ser el tema del escaneado 3D, el tema del prototipado rápido, lo que sería la parte de impresión de 3D orientada a la fabricación de prototipos, es decir, conseguir reducir los tiempos de ciclo para poder sacar un producto al mercado lo antes posible, ser más competitivo antes que tu competencia eh, y poder ser flexible en ese sentido. Y luego por otra parte están los procesos de fabricación, ser flexible en los procesos de fabricación de tal manera que tú puedas abordar eh, digamos, distinta gama de producto asegurando realmente que puedes fabricar ese producto que están pidiendo. El tema de la fabricación aditiva, la impresión 3D, nuevamente, no deja de ser una de esas tecnologías eh, facilitadoras, esas tecnologías que te van a permitir, sin necesidad de tener un utillaje, que al fin y al cabo, como habíamos comentado, que te está limitando a la hora de fabricar productos repetitivos, pues el poder estar fabricando según demanda. Realmente ahí el cliente es el que está demandando el producto y tú vas a poder estar fabricando en función de esas necesidades, independientemente, eh, ...la geometría del coste que pueda tener. Una de las ventajas que se habla es que puedes fabricar productos distintos al mismo coste que si fa fabricases productos iguales. Con un molde, por ejemplo, pues no, siempre vas a fabricar el mismo producto. Se impune la necesidad de incorporar herramientas y procesos de fabricación flexibles e interconectados en los que cada máquina de la cadena de producción tiene la capacidad de ejecutar múltiples tareas. Es el propio producto quien contiene toda la información que regula su fabricación, ofreciendo información a las máquinas sobre las tareas a ejecutar en cada momento para su producción. En este nuevo modelo productivo las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 como la fabricación aditiva permiten acceder a la personalización en masa al prescindir de costosos sutillajes asociados a la anterior fabricación de grandes series, pudiendo modificar fácilmente geometrías y características en nuestros productos adaptándose rápidamente a las necesidades concretas de nuestros clientes. La transformación del proceso productivo alcanza a toda la cadena de valor. Esta debe estar correctamente integrada y sincronizada, aportando la agilidad necesaria para modificar su planificación ante las expectativas cambiantes del cliente, evolucionando a la industria de fabricación masiva y seriada en una industria flexible y de proximidad. Al igual que la flexibilidad productiva, la flexibilidad logística adquiere gran importancia tanto en la adquisición de materias primas como en la distribución de los productos finales. La gestión de procesos siguiendo filosofías Just-in-Time mediante el apoyo de soluciones tecnológicas permite racionalizar y ajustar los suministros, reducir el stock y los tiempos y costes de almacenaje. La organización flexible de la producción y del conjunto de la cadena de valor requiere también de la adopción de medidas organizativas, como por ejemplo la rotación de tareas o la polivalencia de los trabajadores. Medidas que exigen un esfuerzo de formación continua en las empresas en permanente proceso de cambio. Las tecnologías hoy en día que estamos utilizando permitirían hacer una producción individualizada. El tema es que hay que tener organizados los procedimientos, la forma de trabajar, de gestionar, eh, que tiene que ser distinta, puesto que tienes que ir a una producción individual. Eh, los medios físicos pueden ser perfectamente utilizados, pero necesitamos toda una gestión y una operación de la planta distinta. Esa operación la podemos eh, llevar adelante siempre que tengamos los medios digamos informáticos o medios apoyados en, en las tecnologías de la información adecuados para que podamos en todo momento ir cambiando lo, la forma de funcionamiento, la obtención de información instantánea en la planta y que por lo tanto podamos reaccionar. Como esos, eh, eh, esa reacción tiene un alto contenido hoy en día eh, manual de las personas, eh, todavía no está muy automatizado y, bueno, exige estar entrenado para hacer ese tipo de, de producción y, que por, y por lo tanto eso nos lleva a pensar que la planta tiene que estar inicialmente diseñada eh, en esa, en, con esa dirección, en esa dirección. La fabricación flexible ha sido muchísimos años que existe, es decir, eh, la génesis es de, los años, de final de los años 60, aunque no se conozca, y la filosofía es la misma la que se está aplicando ahora que antes, aunque parezca un poco un contrasentido esa, esa historia. Por lo tanto, hay gente entrenada, equipos hechos, hay equipos desarrollados que van a permitir ese tipo de, de cuestiones. Y en la gran empresa la fabricación individualizada existe, en algunos casos en el sector de automoción, etcétera, pero no como una cuestión de sacar un producto que esté acoplado, que esté dando respuesta a una necesidad concreta, sino para eh, obtener eh, una buena adaptación a la fluctuación del mercado. Es decir, que podemos estar fabricando, digamos, un componente para un determinado motor, al instante fabricamos otro distinto, otro distinto, etc. O sea que, en la gran empresa, bueno, tenemos ya un, un ambiente propicio a estas cosas, pero también es verdad que estamos buscando mercados amplios, grandes, y tampoco podemos segmentar tantísimo como para ser individuales. En la pequeña empresa, eso es mucho algo más difícil, pero la empresa de contratación está bastante preparada a dar respuestas a productos que son en serie corta y, y, y unitaria. ¿Eh? Por ejemplo, el sector de bienes de equipo, el sector de calderería, eh, muchos sectores estos son muy propios para que puedan acceder al producto individual porque lo han estado ya haciendo ¿eh? con sus medios y tal. En cambio, otros de serie más, más larga, pues bienes que están, se acercan más, bienes de equipo, eh, bienes de, de, de consumo, pues lo tienen más difícil. ¿eh? Por ejemplo, pues de todo lo que sean eh, productos asociados a la transformación de plástico, montaje y cosas de estas, pues bajar a productos más personalizados exige un diseño del producto que esté pensado para eso y un sistema de producción también pensado para esa producción. Sí. El resto de la fabricación flexible radica principalmente en el diseño de un proceso flexible pero eficiente que requiere de inversiones no solo en nuevas herramientas y procesos de análisis continuo de la demanda sino también en las personas que hacen posible este nuevo modelo productivo. Bueno, a ver, ¿qué características se requiere que debe tener un ingeniero para trabajar en una de estas empresas? Buenos días, ver, Adelante, Willy. Bueno, las características que debe tener eh, sería ser creativo, competitivo e innovador para poder hacer frente a un mercado crítico y cada vez más exigente en el mercado. Gracias, Willy. A ver, ¿otra otro crema? O... Profesor. Sí, adelante, Luis. Eh, creo que debería tener la capacidad de adaptar cambios para estandarizar la logística o, en otras palabras, pues el apoyo que puede tener con respecto a la tecnología que usa. ...para la fabricación del producto y así pues mejorar el, el modelo productivo. Otra cosa también podría ser la capacidad de delegar las tareas. Lo que decía en el video también es trabajar en equipo. Eso. Muchas gracias, Luis. Otra participación, a ver, su opinión importa. Buenos días, ingeniero. Eh, yo creo que días, otra capacidad que debería tener un ingeniero en la industria 4.0 es la capacidad de analizar grandes paquetes de datos para tener cada vez una, una, eh, una producción más personalizada, ¿no? eh, Complementando lo que dice César, eh, la base de datos, el saber software, gestionar base de datos es muy importante. Se ha avanzado bastante al respecto. Eh, Estoy animado para utilizar un software ahorita, pero sería un poco distraernos del tema que viene a continuación. A ver, otra opinión, por favor. ¿Su opinión importa? A ver, Gianfranco Torres, justifica tu presencia. Las características son las siguientes. Ser flexible, competitivo y tener habilidades blandas. Uh -huh. Es muy importante lo que dices. Ahora... Yo le voy a pedir a la señorita Darlene Romero. ¿Está? Sí, Darlene Romero está tomando desayuno o ya, ya está preparando su almuerzo. A ver, presente en pantalla y ponga en buscador de Google lo siguiente. A ver, demuestre que usted es lo máximo. Ponga producción programada. Ya. Lea en voz alta, ¿qué dice ahí? La programación de la producción consiste en definir de acuerdo no. con los plazos. Okay. Es... Producción programada. Acá, por... ¿Esa parte? Sí, sí. Es que estoy leyendo. Eso leo. Lo, lo abro. Okay. Sí. ¿En qué consiste? Ahí está, eso es. ¿Esta parte? Sí, señorita. La programación de la producción consiste en definir, de acuerdo con los plazos y las prioridades, las fechas de inicio de las operaciones de una orden para que se complementen a tiempo. En la función de producción, la planificación se realiza de forma secuencial y siguiendo las prioridades de la empresa. Características de la programación de la producción. La programación de la producción es un componente vital en las operaciones de fabricación moderna. Sin esta, las instalaciones no pueden programar la producción en consecuencia, lo que en última instancia limita la funcionalidad de la operación. La integración de un sistema de programación de la producción establecerá las bases para la ejecución de la producción y ubicará las áreas donde falta productividad. Si, si algún aspecto dentro de la fábrica experimenta una baja productividad, la programación de la producción generará varias estrategias que harán que la producción fluya de manera eficiente. La planificación de producción exitosa está conforme por diferentes pasos que garantizan la optimización. Previsión de la demanda. Cuando no se pronostica la demanda, la producción no está segura de cuánto producir, lo que detiene el primer paso de proceso. La previsión de la demanda permite la planificación efectiva de la demanda, la capacidad y la producción. Ahí nomás, señorita. Muchas gracias. Puede bajar. Ahí nomás, déjalo, ¿no? déjalo ahí. Voy a hacer una pregunta a todos. ¿eh? El que no contesta, ya sabe, tiene el título de aliancista, sí, por más que Gualdir Sáenz lo proteja. A ver, para todos, inclusive la señorita que está ayudándonos se puede producir un producto que tiene una duración su producción está hecho para que dure por ejemplo un producto que puede ser un patín no un patín esos o pongamos decir un, eh, una bicicleta está bien una bicicleta está hecha para que dure, ¿no es cierto?, siete años. Si dura siete años, ¿cómo sé que dura siete años? Porque yo la produzco con material que se va a oxidar, después de tres a cuatro años se comienza a oxidar, algunos rodamientos comienzan a, a tener mayor dificultad y comienza a sonar, algunos pedales o, o la cadena comienza a, a, a algunos eh, eh, partes de la cadena comienzan a romperse. En otras palabras, la suma de las partes de duración hace que yo pueda decir como máximo una bicicleta en su mejor uso puede durar siete años. ¿Está bien? Esa es como producción. Esa es inicialmente la pregunta que yo hago para todos. Si una empresa tiene un, una vida útil, su producto de siete años, y el mercado pide, el mercado, como ha dicho, la previsión de la demanda, ha analizado, dice que ah, solamente requiere para cuatro años. ¿Por qué? Porque se aburren y quieren cambiar de modelo y porque quieren otro color o porque quieren llantas más gruesas o quieren ya de otro uso, ¿no? Entonces, pasado cuatro años ya no lo usan, lo guardan. Entonces, eso es lo que dice la demanda. Por el lado de la demanda dice que la vida útil que demandan es para cuatro años, pero yo estoy fabricando para siete años. ¿A todos? ¿Qué debo hacer? ¿Seguir fabricando? ¿Qué debería hacer? No debería seguir fabricando. No, no, a no, no, no, no, las no, no, no, necesidades del sí, no, cliente? ¿Cómo? ¿Sacando otros modelos? De... ¿Cómo? ¿Perdón? Sacando otros modelos, o sea, más mejores. Pero vas a sacar más mejor y va a durar Modelo. más de siete años. Modelos que, que duren menos del tiempo que, que producíamos antes. ¿Y eso ¿sabes? cómo se sí. llama? Producción programada. Así es, uno tiene que programar no solamente la producción, ojo, como ha dicho la señorita, todos los balances de producción, como le dije a nuestro amigo anteriormente que participó a Jack, ¿no? la cortadora, la vaporizadora, la cocedora, ¿no? balancear la línea de producción. sino también tengo que hacer lo que se llama producción programada. Tengo que producir más o menos estimando la vida útil del producto. ¿Por qué? Porque ya el consumidor no solamente consume hasta el final de sus días. Ya los carros, los carros de vehículos que vemos en las calles, no duran 50 años como el forro del 20, el forro del, del, del carro más antiguo. Te morías tú, el carro seguía vivo. ¿no? ya Esos carros que duran, ya no. Están hechos, eso se llama producción programada, porque va a durar la vida útil más o menos adecuada a lo que quiere el mercado. Más o menos cada cinco años como máximo. Ya vas a tener que mandar a, a, a, a bajar el motor, eh, a los dos años cambiarás de llantas, comienza a fallarte la parte eléctrica a los cuatro o cinco años, las luces, los faros ya comienzan a cambiar de foco. tienes que De repente ya no encuentres repuesto. ¿No? Te sale más caro reparando que comprándote un carro nuevo. Entonces esa es producción programada también. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué pasaría si es al revés? A ver, te pregunto, pregunto, la historia de las impresoras, ¿no? las impresoras, cada uno tiene su impresora, hay impresoras que valen, qué sé yo, 60 dólares. O pongámosle 180, 200 soles vale la impresora. El tinte, la tinta vale ¿no? 50 soles. ¿no? Con 5 por 4, 20. Con 5 o con 4 cargadores de tinta ya, para, ya compraste como si hubieras el valor de una impresora. Entonces... No solamente tengo que ver eh, la vida útil del equipo, sino tengo que ver cuál es el producto clave que yo puedo alargar o bajar la vida útil. En este caso, no me conviene mucho darle importancia a la vida útil del el impresor. Lo que más me interesa es la tinta, el cartucho. El negocio de Harvard Packard, HP es no vender máquinas, gana poquito, pero gana más en los cartuchos, en los suministros. Entonces, eso tiene que ver con producción programada. Entonces, estamos viendo otros campos. No necesariamente programo ya la cortadora con la vaporizadora, con la cortadora tiene que ir en esta relación para maximizar tengo que ver la vida útil. Tengo que conocer cómo va el comportamiento del mercado. Ver la flexibilidad de los procesos, como han desc descrito los ingenieros de los vide del video anterior. Qué bonito es este campo. ¿No? De eso trata la ingeniería. Hay mucho por conocer, mucho por los retos que tienen ustedes y todo lo que se indica a la ingeniería por delante. Y uno no lo va a develar simplemente leyendo, sino persistiendo, preguntando, especializándose. Entiéndame, joven, que aunque caiga pesado para algunos, repito, hay veces, varias veces lo mismo. Pero tienen que encontrarle interés y motivación a su carrera. La ingeniería industrial es muy bonita. No es porque lo diga yo, porque ya he pasado más de 50 años en ingeniería industrial. Porque... No, lee libros, interésate por ingenieros que, que han desarrollado temas, interésate por los... Los, los, la biografía que han puesto varios de ustedes, porque la vida no solamente es lo que te entra por acá y lo que sale por acá, sino lo que lees y cae también acá, ¿no? Y las enseñanzas, ¿no? Estás viendo el pequeño ejemplo que he puesto del homenaje a Cristian Barnard ¿no? Ese señor ya vivió su vida, ya se fue y ya hizo sus cosas, pero sigue dejando su poema sigue dejando su desarrollo innovador la pandemia uno se pregunta quién descubrió las camas UCI no como camas sino el, el, el departamento de, de cuidado intensivo fue el señor no entonces eh, mucho de lo que es la ingeniería es una mezcla de varias profesiones varias aplicaciones, ¿no? Pero sí en los procesos estamos viendo lo que es producción flexible, pero hablar de producción flexible tenemos que hablar que programación de la producción, ¿no? Entonces, tenemos que hablar también de la eficiencia, pero para ser eficiencia eh, y eficiente tenemos que ver el mercado. El mercado me dice una vida útil de tanto, porque la producción promedio es esa, sí. Pero yo tengo que producir menos que eso o más de eso es ético o no ético bajar la vida útil de determinados bienes ¿no? entonces eh, tengo que ver eso hay productos por ejemplo conservas de pescado ¿no? que produzco una conserva, por ejemplo, graté es diferente que lo mito. Y es diferente en aceite que en agua. Yo le recomiendo, por ejemplo, comer atún en agua. ¿Por qué? Porque el aceite que le ponen no es un aceite bueno. Si fuera aceite de oliva, encantado. Pero es aceite vegetal pero de un nivel que tiene más colesterol, que no es bueno. El pescado es bueno porque tiene colesterol positivo, pero está sobre un aceite que no es adecuado. Entonces, no solamente diga ah, en aceite, no tienes que ver qué tipo de aceite es. Entonces, eh, todos los procesos requieren conocimiento de varias técnicas, como se ha descrito en el video pero también hay que conocer el mercado, por eso he puesto el ejemplo, ¿no? Gracias, señorita. Deje de presentar, por favor. Entonces, estos son los retos. Ahora, pues ya se nos fue la hora. Ahora quiero que presenten, a ver, eh, vamos a ver uno que no ha hablado nada, que se la pasa de perfil bajo, que es medio aliancista, no participa, ya te detecté. Ya vi que está con el polo de Alianza Lima ahí. A ver, Vances, Damián, Alexander, Hola, presenta profesor. tu trabajo del blog. Eh, todavía no he realizado el trabajo, profesor. ¿Qué quiere que haga? ¿Esa respuesta crema o aliancista? Aliancista. Ah, ya, reconoces. A ver, Ruiz, Abraham. Abraham. Sí, profesor. Presenta tu trabajo. En el del blog, ¿cierto? Sí. De acuerdo. A ver, demuestra que eres crema, no como Vance, que es recontra aliancista. Después se prepara Edgar Tejeda. Y después Darlene. No sabes entrar, a, uh, hasta ahora eres aliancista, todavía no eres crema blogger.com, punto com, no, pon, pon, eh. Vuelve un ratito, vuelve, vuelve, vuelve. Ya, ahí nomás. En, en la parte derecha busca donde está un ojito abierto a la derecha. A la derecha. Un ojito abierto. Ahí está. ¿Lo han hecho en grupo o tú solo? Habla. Ah, yo solo. Mira, pero ahí dice Giselle Silva. Tú no eres Giselle Silva, pues. Sos? Acabo de enterar de que está aquí. Ya, ay, ya, ya, ay, ya. ay, quería sorprender. <risa> Conozco que eres pinta de aliancista. Ponga en el buscador tu nombre, nada más. Al parecer, no lo he subido aquí. Lo he subido en mi blog. Uh, ya ves, ya caíste. Ya caíste, ya, ya ves. Este no no es tu blog. Um, o sea que no usas tú lo del curso, ya ves. Tienes que copiarlo para el blog del curso. ¿eh? De acuerdo. Ya, a ver, muéstranos más. ¿Qué vamos a hacer? Ya, ¿qué has puesto ahí? Carlos Fernández González, ¿quién es? Ingeniero industrial me, mecánico, mexicano egresado de. Ya. Por ejemplo, ahí has debido poner más grande. Sí, lo coloqué, pero se mantenía así. Se Lo alargué un poco más. No, no. A ver, entra a HTML. Ya. Te voy a enseñar, ¿eh? Ahí está. Ya, ahí nomás. No, no te muevas, no te muevas. Tranquilo. Pon ahí HTML. Ya. Eh, para que se... Vuelva a poner con lapicerito. Pon lapicerito. ¿Redacción? Ahí, ahí, bueno, vuelve a poner ¿eh? Ya, pon, pon al costado del, del cuadro que aparece del video, a la derecha, pon A, A, A, A, a. bastante A mayúscula, ya, ya, ahí no, ya, bastante, ya está. Ahora vuelve a HTML, ya, busca dónde está la SAS que has puesto. Ahí está la SAS, acá en la quinta línea, la quinta línea no están las as sí entonces ahí Ajá. a la izquierda vas a ver eh, eh, el ancho 290 pole 590 ya y el alto es height ahí mismo la parte superior dice la parte superior ahí pon 6 eh, eh, 600 ya está ahora vuelve el lapicero Ya está. Pon actualizar. Borra eso. Ya, ahora eh, pongo de nuevo eh, a la izquierda. No, no, pues. Tú dame caso, pues, socio. Y aprieta lo que dice el logo, logo de blogger. El logo de blogger. Ahí. Ya. Ya. Ahora, ¿dónde está tu tarea? Ah, claro. Ese se me va a mandar al blog de usted, ¿cierto? El de, del, el de trabajo. ¿Cuál es el tuyo, pues, socio? Estamos viendo tu trabajo. Sería este de aquí. Sin embargo, se mantiene así. No, pues, pero no. pero ¿Qué has hecho, Mano? Hemos entrado a tu blog. Um, al momento de darle a blog, me manda aquí. Sin embargo, se está así editado. Eh, ahí está grande. Pues. Ahora, vista previa, pon vista previa. Ahí está. está grande. Sí. Cuenta? Así lo haces. Está bien, pero está ya. Ya, Carlos Fernández, ya. Eh, abajo, ¿qué has puesto? Federico Villarreal. Bueno, ya, ese es un ingeniero inteligente. Lo malo que los apristas han han malogrado su nombre, pues, socio. Mm. Con la universidad esa. Ya. Eh, ya. Muy bien. Pero no te olvides de llevarlo todo eso al. al... A su blog. Blog, pues. no, no su blog es tu blog pero lo que pasa es que tú te resistes ¿Ah? claro. listo deja de compartir socio gracias a ver quién sigue a ver qué le tocó ah, yo creo a ver, pero, a ver Edgar no lo he hecho muy bien pero no has hecho y y eso, sí, eso, he hecho, ¿no? No he ¿Y eso qué significa quieres aliancista o crema ¿Sí? ah ¿Recién lo vas a hacer? No. ¿Dónde está? Ahí, aprieta el ojito. El tuyo. Ese es tuyo, ¿no? Yo lo hice así, pero me salió así. No me pude hacer como los cuadros o separados. Sí ya. Muy bien, ¿sabes cómo lo puedes anchar? A ver, entra el archivo, ya entra ahí aprieta un ratito, está cargando. Ya. Entonces, vuelve al lapicero. Pon lapicero. Me aprieta ahí. Vista de redacción. Sí, me... vista. Está lento tu internea. ¿eh? Ha detectado que eres aliancista, mano. Se ha puesto lento. No, no pone Entonces ahí lo que tienes que hacer es, eh, eh, bueno, eh, he tenido, a ver, en, en el cuadro que dice Pedro Paulet, puedes poner, eh, no, lo que pasa es que has hecho un, Está muy ajustado. Tendría que cambiar el ancho. Pero... No. Tú has hecho copy-paste nomás, ¿no? Sí, lo intenté hacer de otra forma, perdón no me salía. Ya, déjalo nomás. Porque quería hacer con, poniendo la letra A, pero ahí como sea un recuadro va a ser difícil. Ya, déjalo nomás de compartir, está bien. A ver, señorita Darlene presente en pantalla Entonces deja de compartir, por favor. A ver, señorita. Después sigue Jack. Y después sigue Willy. Ah, Santiago Antunes de Mayolo es muy bueno. Ese es un ingeniero que ha hecho bastante obra, sobre todo en el Perú, que se necesita, hacer bastante obra de, eh, por ejemplo, centrales hidroeléctricas, eh, infra, infraestructura, caminos. Eh, este señor hizo bastante labor, ¿no? Muy bueno. Y Henry Fayol, pues, es uno de los padres de la ingeniería, ¿no? muy, muy, muy orientado a, a sistematizar la producción, ¿no? eh, son ideas muy, muy buenas de, de dos ingenieros muy hábiles. Muchas gracias, Darlene. A ver, presente en pantalla, quien le sigue, Willy. Oye, ¿ya te ganó la señorita Raleng o has hecho trabajo con ella? No, profesor, no hice trabajo con ella. Ah, ya. Ten cuidado que su enamorado es policía y tiene bastante conocimiento de karate. ¿eh? Ya. A ver, Carlos Elín, les cuento un poco su biografía. Carlos Elín tiene una característica, que tiene una habilidad... Fue profesor de matemática en la UNAM por 15 años y eh, esa habilidad matemática la utilizó para hacer análisis de los ratios de las organizaciones y mucho de su capacidad eh, lo desarrolló pues eh, por tener esas habilidades. ¿no? Es ingeniero, es matemático creo. Y lógicamente tuvo una ventaja desde el inicio que sus padres eran descendientes árabes que habían tenido mucho desarrollo económico en México, ¿no? Y también aprovechó eh, las privatizaciones de, de los gobiernos mexicanos para hacerse de las empresas que antes eran de propiedad del Estado. Eh, Puedes bajar tu, muéstrame tu respuesta a tu pregunta. ¿Cómo respondiste a la primera pregunta? Ya. La segunda. Ya, está bien. Tercera. Uh -huh. Muy bien, Willy. Muchas gracias. Bien, entonces, eh, como verán, hay mucho desarrollo de las actividades, ¿no? Eh, yo lo que quiero complementar en estos minutos que me quedan es lo siguiente. Eh, la importancia de la ingeniería creo que cae por su propio peso lo que hemos dicho pero no basta decirlo, jóvenes. Eh, yo puedo mostrarles videos, puedo hablar de mi vida, puedo hablar de la vida de otros ingenieros que tienen mucha trayectoria, ¿no? Como lo han visto ustedes en los trabajos que han hecho. Pero al final lo que debe quedar en ustedes es, ¿qué es lo que he visto que me puede servir a mí? ¿No? ¿Qué es lo que yo veo que me puede servir a mí? ¿Qué es lo que yo leo que puedo internalizar? Y como dice el señor Cristian Barna en su poema, que puede generarme motivación. Eso es lo que pienso que debe tener de valor para ustedes. Porque personajes buenos va a haber siempre antes, durante y después que estemos en la universidad. Lo importante es, si esos personajes, yo puedo tener la oportunidad de identificar los valores, las enseñanzas y internalizarlas. Como ejemplos para mi desarrollo como profesional y como consecuencia como persona. ¿no? Eso es lo que... Eh, yo quisiera eh, rescatar en este momento ¿no? eh, el, el hacer las cosas en poner entusiasmo todos somos entusiastas como ingenieros o estamos en esta profesión pero no basta eso tenemos que seguir buenos cursos de acción como ingeniero cuáles son las buenas prácticas y las buenas prácticas nos dice la biografía porque esa biografía me dice su trayectoria. Me dice, haciendo esto, le fue bien. Esas son las buenas prácticas en que nos pueden servir nosotros. Entonces, ese es el mensaje que quisiera eh, precisar como conclusión de esta tarea que comenzamos el día jueves. ¿no? Eh, puede haber personajes... A, B o Z en países que no conocemos. ¿no? Por ejemplo, Tesla es un ingeniero famoso, pero recién hace 15 o 20 años que se ha hecho la fama. Antes era olvidado. Ni se le mencionaba. Solamente ahí ¿Sí? Ha sido re redescubierto, digamos. ¿no? Eh, uno no busca... Eh, hay veces te viene, como el caso de Christian Barnard, tú trabajas, trabajas, hiciste algo interesante, todo el mundo te reconoce, pero ahí van a ver en su biografía, él dejó su tranquilidad como cirujano de hacer muchas cosas, porque todo el mundo lo quería preguntar, no le quedaba tiempo sino para estar en puras entrevistas, puras conferencias, puras ceremonias de premiación. El volverse un personaje público dejó de, de, de dedicarse mucho a su, de su tiempo ¿no? y encima le vino esta enfermedad del Parkinson. Entonces la vida es, es saber enfrentarse con retos que siempre va a haber, cambios que siempre va a haber. ¿Y cómo nos enfrentamos desde ahora? La pregunta es, ya profesor soy joven, ¿cómo hago para enfrentarme? Primero Interésate por tu carrera. Tienes que tener lo que se llama mentores. ¿Quién es un mentor? Alguien que tú lo consideres como ejemplo. Por ejemplo, para mí, un mentor ha sido mi padre. Un mentor ha sido un ingeniero que, que lo estimó bastante, que ya se fue hace muchos años, que enseñó en la UNI, es amigo de mi padre. ¿No? Eh, pero fuera de mi familia, ¿quién es un mentor? Actualmente, y está vivo, una señorita creo que el jueves lo puso, ¿no? Que fue mi asesor de mi tesis, ¿no? El ingeniero Luis Babanacao. Para mí es un ejemplo y lo sigo considerando un ejemplo, pero nunca le pedí un favor. Siempre que hemos trabajado en la uni, siempre he sido Cortés y, y, y siempre he tenido los mejores aprecio por él, pero eso es lo que me toca a mí vivir. Cada uno de ustedes busque un mentor. No para ser ayayero, ayer o para estar aplaudiendo, para estar llamando a cada rato. No. De vez en cuando ver sus pasos, tratar de que sea un ejemplo para ustedes. Eso es parte de ser mentor, ¿no? A veces les pueden preguntar, a veces les pueden pedir consejos, pero eso es, es parte, ¿no? Siempre eh, ayuda en la profesión, ¿no? Pero también no olvidar que el mejor mentor, a veces, son nuestros familiares, nuestros seres queridos, ¿no? ¿No? Un buen consejo de mi madre, de mi padre, en su momento, eh, no tiene precio para mí, tiene mucho valor, ¿no? Entonces, hay que querer a nuestros familiares, a nuestros ¿no? padres, mientras los tengamos en vida, aprovechen. Si los tienen en vida, agradecenme. Yo cuánto quisiera tener aquí a mi lado a mi padre, invitarle que sea yo lo que le guste, ¿no? Pero no puedo, porque ya se fue. Igual mi madre, ¿no? Entonces, hay un momento que hay que aprovechar en la vida, ¿no? Iguales son los mentores. Esa es una cosa que hay que hacer. Otra cosa que hay que hacer, desarrollar, como dijeron varios de ustedes, y se ha visto, eh, cosas como dice el Sun Tsun, ¿no? Conócete a ti mismo. Si tú no te conoces a ti mismo, pues métete un balazo. ¿No? ¿No? Si eres perezoso, dejar de ser perezoso. Si eres desordenado, deja de ser desordenado. Si eres aliancista, pasarte a ser crema. ¿No? Eso es lo que dice Sun sun Conócete a ti mismo. Si tienes debilidades, ¿qué tienes que hacer con las debilidades? Para ser ingeniero tienes esas debilidades. Entonces, neutralízalas, dice Sun sun ¿Cómo? Minimizándolas, haciendo cosas para que dejen de ser debilidades. Y, aparte, conocerte de mí también tiene que ser, conoce tus potencialidades. ¿Qué son las potencialidades? Tus habilidades. Y eso tienes que desarrollarlas. Dicho en otras palabras, lo que le dije la semana pasada, que era eh, semana previo, después de Semana Santa, ¿no? los talentos. ¿Qué son los talentos? Son lo que Dios te ha dado, que son tus debilidades o tus fortalezas. como dice, son, pero Cultivar, ¿qué significa? Neutralizar lo que son debilidades y potenciar lo que son fortalezas. Esos son los talentos. Lo que tú naciste y cómo lo vas potenciando. La vida que ustedes viven hoy en día es la mejor vida, por más que haya pandemia, por más que tenga familiares con problemas, que es natural, es normal que tengamos problemas. Lo anormal es vivir en el mejor de los mundos, eso es lo anormal. Lo importante es tener capacidad de resiliencia, ¿qué es resiliencia? Saber que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Va a haber momentos malos, pero también va a haber momentos buenos. Para los momentos buenos, tienes que, como dice esa parábola, en el momento de las vacas gordas, ¿qué tengo que hacer? Ahorrar, aprovechar, ¿no? Como les conté, me vino la vaca flacas. ¿Qué hice? Ya no podía soportar tanto gasto, gasto, tuve que vender mi máquina. Vacas flacas. Vacas gordas. Ya gané mucho vendiendo las máquinas. Hasta el extremo que hice. Ahorré. ¿Cómo ahorré? Invertí eso en mis dos, dos grados. ¿No? Entonces, uno siempre debe encontrar frente a un hecho, no y lo dice el video, uno de los videos que estuve viendo de Cristian Barnard, él eh, cuenta pues eh, que terminando la universidad, ya graduándose de cirujano, le dio, tuvo problemas, le diagnosticaron artritis reumatozoide, ¿no? y que en el tiempo iba a... a, a entumecerse las manos, ¿no? Y él se sobrepuso, pero a la larga uno tiene que enfrentar la vida, ¿no? Y él demuestra que como un cirujano tenía que decir algunas cosas a los enfermos terminales. Y a los enfermos terminales no le puede decir, oye, te vas a morir al día siguiente, ¿no? ¿No? Hay que decirles con un ánimo positivo para que sepan... Eh, enfrentar los, lo, lo, las enfermedades y puedan eh, eh, enfrentarlas de la mejor manera. ¿no? Entonces, él dice pues, que mucho tiene que ver el aspecto de la psicología y del tratamiento del médico hacia el enfermo. ¿no? Y es muy cierto. ¿no? Bien. Eh, no sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte que hemos visto. El día... Jueves vamos a dejar una tarea para la siguiente semana. Ahora no dejo, sino ya sea el lunes o el martes. Dejo. El dele, la delegada, ¿quién era? Giselle Silva, ¿no, señorita? Sí, profesor. Ya. Entonces, yo ya he hecho eh, el trámite, como ha visto, eh, pero no sé, pienso que voy a insistir para que sea el mismo día eh, jueves o más tarde será el fin de semana que el, el encargado del técnico debe enviarnos los videos como recién lo ha hecho el día de ayer en la tarde ¿no? entonces eh, eh, en cuanto me lo envíe yo lo pongo en la plataforma está bien ese es uno dos eh, eh, insisto si tienen Problemas con entrar al blog, entrar al, al iBinder o quieren saber alguna cuestión relacionada al uso. Primera información es Giselle Silva. Le preguntan a la señorita Giselle a través del uso del Telegram. El Telegram es el medio de comunicación que vamos a tener yo con Giselle y con ustedes. ¿Está bien? Eh, tenemos eh, interés de, de, de, de atender sus dudas. Eh, el día eh, el jueves vamos a dejar la tarea, vamos a explicar algunas consideraciones sobre su trabajo, por favor. El trabajo, ¿en qué consiste? que vamos semana a semana ir avanzando una parte por, por ponerles un ejemplo no eh, voy a el jueves por favor me hace acordar Giselle que el jueves tengo que presentar eh, un caso ejemplo de el trabajo que se va a hacer semana a semana está bien Giselle eh, sí profesor ya entonces eh, voy a mostrarles, a ver, ¿dónde estás acá? ¿Dónde estás? Ya, aquí está. Bien. Yo lo que voy a hacer eh, para el jueves es traerles un caso... Y por eso, después del caso, les voy a dejar un primer avance, ¿no? ¿Cuál es el eh, primer avance? Es eh, hablar sobre eh, el sector donde está la empresa que han elegido. Eh, por ejemplo, eh, les he puesto, por favor, eh, miren, les he puesto el video eh, del día lunes, les he puesto el video del día jueves. Ahí hay varios pasajes donde varios de ustedes dicen que tienen contacto con familiares, vecinos, amigos o conocidos. O ustedes mismos tienen acceso a diferentes empresas productivas de manufactura. De servicios no por el momento. No es que no quisiera tratar. ¿sí? No, eso lo vamos a ver después. Primero, algo que se pueda hacer. Por ejemplo fábrica de sillas, metal mecánica, hay de reactivos para eh, hacer diagnóstico de orina, de ese son reactivos químicos. Entonces, lo que interesa es que sea productivo o de manufactura. Busquen entre ustedes, planteen por lo menos dos alternativas, mínimo dos, en grupos de cuatro. Grupos de cuatro, ¿está bien? Ahí tienen los correos, ahí pueden usar Telegram, pueden usar el eh, chat, eh, ¿no? Eh, pueden usar a través de... de tienen los, los, los nombres, los, si quieren algo más de los correos, de los celulares, ponen así. Profesor, quiero saber eh, más datos de mi grupo y quiero saber los datos de estas personas. ¿A dónde? En acreditaciónfis.uni.edu.pe. Yo tengo una secretaria que me apoya y si yo no lo puedo hacer porque tengo varias cosas que hacer, es la señora Edith que recibe ese correo y me pregunta qué debo hacer. Ya, papá, lo hace. ¿Está bien? Tenemos que trabajar en equipo. No podemos eh, avanzar las tareas y a partir de la próxima semana comienzan las tareas semanales. ¿no? Por ejemplo, supongamos que sea un taller que hace muebles eh, de escritorio de madera. Supongamos, no somos grupo de cuatro y vamos a escoger ese. Y otro es, eh, digamos, eh, reactivos químicos de, para el laboratorio. ¿Ya? Supongamos ahí dos. Entonces, se reúnen los cuatro y deciden, ¿no? Yo me he reunido, yo pienso que mejor es el reactivo, el otro dice no, mejor es el de, de, de, de escritorio, el otro dice, y al final sale elegido el escritorio, taller de escritorio. ¿No? Entonces, ya. ¿cuál es la primera tarea que vamos a hacer sobre eso? Describir cuál es el sector a la cual pertenece esa empresa entonces si es de carpintería industrial entonces buscaremos definiciones campos de acción qué máquinas se usa en esos talleres qué es una caladora cepilladora cortadora eh, como cuáles son los procesos que se requiere para una mesa eh, Cómo se organiza, cuál es su, manu, su constitución de la empresa, cuáles son los, los procesos. Todos esos elementos que estoy describiendo no lo vamos a hacer en una sesión, sino lo vamos a ir haciendo por etapas y cada etapa es un avance que van a presentar. En grupos de cuatro. Entonces le pueden agregar fotos del dueño, fotos de la empresa, o de similares, pero que puedan ustedes tener acceso a cierta información de la organización. De eso se trata el trabajo semana a semana. Vamos a tener que dibujar un organigrama, vamos a tener que hacer una constitución que es SA, Sociedad Anónima Cerrada, que es, veamos cómo se, con, con cuánto se constituye una empresa de ese tipo. ¿Qué es el capital inicial, el capital social? ¿No? Los costos, cuánto costaría un escritorio ¿No? para un modelo determinado. ¿Cuál es el costo de la madera, costo de los clavos, costo de la laca? ¿No? Entonces, no tendrías dificultad si tienes acceso a esos datos. Es importante que sea productivo porque es más fácil entender esos conceptos al inicio. Después podemos complicarnos un poquito con empresas de servicio. Por eso jóvenes pregunten, tienen hasta el jueves, pregunten entre sus compañeros. Miren los videos, ahí sus compañeros hablan. Trabajen en grupo. Yo no voy a ser muy exigente en los grupos. ¿Por qué? Porque de repente al inicio uno comienza y después eh, quiere cambiarse porque no le gustó, puede cambiar hasta la segunda o tercera semana, a partir de la próxima semana. Pero ya no puedes estar cambiando cada vez, máximo una vez. Lo importante, jóvenes, es que en esa evolución vamos a hacer todo un abanico de temas que tienen que ver con la carrera de ingeniería industrial. De eso trata la sesión que viene posterior a, a cada una de las semanas siguientes. Bien, eh, ¿alguna pregunta para dar por terminado esta sesión? Sí, profesor, buenas tardes. Sí, sí. Yo, sí. Eh, sí. El 5 de abril yo le mandé un correo eh, me, mencionándole dos temas posibles. Eh, bueno, en este caso yo... Ya, ya tenemos un grupo definido y hemos elegido dos temas posibles. Y usted me dijo que eh, lo, lo, lo veríamos en clase y que, que me apoyaría en ese caso. Así es. Miren, eh, le voy a poner en este... Bueno, ya, ya estoy fuera de la hora y viene otro profesor. El jueves temprano venga, yo le voy a mostrar un software que vamos a usar, que es el Trello. t r e W -L, l o Trello. Okay. Ok. ¿Ya? Y ahí van a poder trabajar en grupo y me van a poder invitar a mí para que yo les asesore. La importancia del Trello es que permite trabajo en grupo, colaborativo. Y es bien fácil de usar y bien amplio. Todo eso lo vamos a comentar el día jueves. Me hace acordar, señorita Giselle Silva, por favor, para que les hable del Trello también. ¿Está bien? Sí, profesor, no se preocupe. Un gusto. Que tenga un bonito día. Tengo que salir porque hay otro profesor que quiere entrar en un ratito y no está bien que yo me demore. Buenas tardes, profesor. Nos vemos. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Okay. No. Gracias.